We'll <laughs> be La noticia de este programa, este programa nuevo, eh, va a ser el rollo de las criptomonedas. Es algo que yo no entendía y en un momento de separación con mi pareja. <ríe> bueno, esos enojos que tiene me quedé en el negocio. Preferí ir casa, auto, SL, pues, para la gente de Chile. Puede haber.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 de las páginas web la de web para que se entiendas es que google si tú vendes órganos, pongo mi charanguito mi negocito y yo vendo órgano humano vendo riñones por ejemplo riñones y nalgas riñones en nalgas y eh, si te lleva el riñón en la nalga te voy a llevar no sé por eh, oreja y así una venta que está en no sé cuál <ríe> es la de esa barba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 o sea, hay muchos mitos, yo lo que he visto es que uf, venden pura no nomás, droga, cosas así. Entonces, eh, el tipo cobra a través de en ese momento de Bitcoin, como ¿no? bueno, criptomoneda. Entonces, eh, la criptomoneda viene del mundo, ¿cachai? Como entre comillas, de, de las la mafias y delincuencia, ¿cachai? De, de la DCW. de donde. Eh,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 tiene para mí viene de, de, de ese tipo de negocios porque es, es, es hace mucho tiempo y la otra historia es que ve, nace un grupo de chicos que quieren hacer eh, eh, solucionar el problema de la, del funcionamiento de, de la moneda como tal cómo funciona el, la, el bitcoin el bitcoin tú a través de una tú puedes, tú puedes hacer bitcoin en la casa todo se llama minar y tú vas generando, creo que funciona a través de una fórmula que va generando eh, un bitcoin de otra, otra fórmula hasta que a esta altura estamos hablando de más de 10, creo que tomará mucho para generar un bitcoin, eh, hay una página que se llama un buscador como Chrome que es muy buena, se llama Brad que te da toda la publicidad que, se, que están en las páginas web, te, te regala tú por ver publicidad te da un BAT, yo tengo como 200 BAT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 olvídese, olvídese del efectivo, eso ya va, va avanzaría eh, eso también que tiene que ver porque, pues, no sé, yo creo en mi caso funciona como una cosa, cosa práctica a mí el efectivo por una cosa del negocio, irlo dejar, de poder tener otros otro negocios me sirve como medida de control, porque si te roban, te roban por poco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 por ejemplo, ya hay eh, 8 mil dólares, ¿cachai? o medio millón de dólares para que se hagan el, que. Entonces, ese es el rollo. Pero la, el problema de esta moneda es que los, la gente que sabe sobre el tema, el economista y todos, dicen que es una moneda que no tiene futuro y que su futuro y el origen es malo. Entonces, no. De parte de los economistas, no valida la moneda. Entonces. Pero eh, el comercio la está validando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 todos tenemos un pedacito de alguna película o de lo que tienen Soulset, lo que funcionan. Todos tenemos la, la, la información y una es, es cosa de juntarla cuando se necesita y se saca cuando se.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 algo que sea tan terrible puede que no que quede ahí eso sería con el tema del coin por ahora cerramos este espacio para abrir otro más adelante me puse en la en la buena de minar y miné <ríe>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 y la moneda no se toma nadie la toma en cuenta, no va a haber el verga esa, esa moneda así que esa fue mi experiencia con el, con el minaje espero que la próxima vez que me ponga a minar no me caguen <ríe> cuando elegí a mi pareja que iba a minar me iba a comprar equipo, pues casi se volvió bueno como la pareja, porque si las mujeres siempre la pareja hacen esa hueá, pues, morir <ríe> ante el emprendimiento estúpido de uno, <ríe> ahí se lleva a la otra sección nos vemos... ¡Oh, ¡Oh, ¡Oh, ¡Oh, I keep waving my We boy. Then we the land. We boy. Don't let the ride or die? My name came up a lot of sounds. More when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot of sounds. More when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot of sounds. More when I was not around. Certain people that I know, they know what I'm gonna bounce. I need keep my pillow in style. more when I was not around, certain people that I know, they know what I'm gonna bounce. I'm a OG boy, know that the ride or die. I keep boys by my side. Boy, know that the ride or die. I keep boys by my side. OG boy, They we hustle, but the night we. OG boy, know that the ride or die. Yeah.